Un cordial saludo para todos los que nos acompañan en forma presencial y también a quienes nos acompañan en forma virtual. Soy Glenda Durán Caro, presidenta de Fundación Eres, vengo desde Chile. visto un vestido blanco y negro, tengo el pelo cano y uso lentes para aquellos que no me pueden ver. Queremos darle la bienvenida a la conferencia de Project 2023 sobre vida independiente, participación política y TIC. Me acompañan en este panel importantes expositores, está Cristina Gildes, Felisa Ali, Wendy Barrientos, eh, Barrantes perdón de Costa Rica, Jaime Edo, un compatriota, ¿cierto?, y G. que viene de Alemania. Eh, todos ellos nos van a presentar importantes y muy interesantes proyectos que trabajan y de los que son conocedores y que tienen también, cierto, una invitación a que puedan después profundizar en ellos Pero además, cierto, es también una invitación a que cada uno de los que nos está mirando y siguiendo pueda eh, interesarse en poder participar y poder compartir también nuevas experiencia en las próximas eh, eh, conferencias de CERU Project. Eh, quisiera como... Solo para iniciar, contextualizar un poquitito y decir que eh, este objetivo tiene, como bien decimos, el poder en común y compartir las buenas prácticas. Sabemos que en el mundo están pasando muchas cosas, que hoy tenemos una vida muy cambiante y que eh, gracias a que somos capaces de poder mirar esa realidad, podemos también ir descubriendo nuevas formas de hacer para poder mejorar el, el, cierto, la vida, y la, la calidad de vida y el bien común de todos. Eh, Quiero comentarles que en Chile en este momento, así como están ocurriendo en el mundo muchos cambios, también en Chile han ocurrido estos últimos periodos grandes cosas, donde la sociedad civil ha tenido un rol realmente importante, destacado, generando una fuerza y una cierta comunión para poder levantar políticas públicas. Eh, hoy día, cierto, podemos contar que tenemos un nuevo instrumento que mide discapacidad, pero que suma además un elemento nuevo que tiene que ver con la dependencia y pone y visibiliza una serie de elementos que no hasta hace poco no, eran, no habían sido constatados y que van a permitir, cierto, dar origen a nuevos proyectos y a nuevas políticas públicas. También se, registró, se inició el registro de cuidadores, cosas ¿cierto? de poder saber cierto dónde están, cómo son, qué necesidades tienen. Conversábamos ayer con Gele que eh, ojalá cambiáramos el nombre de cuidadores, pero por mientras que así se llamen, los invitamos siempre también a pensar que es, es fundamental pensar en ello para que realmente puedan movilizar todos los espacios de tránsito a la vía independiente que se necesitan. Eh, en este espacio que vamos a compartir, ¿cierto?, eh, queremos, ¿cierto?, mostrar una serie de iniciativas y voy a comenzar presentando aquella iniciativa que eh, estamos realizando en, en, en Chile con Fundación Eres. Se llama Eres lo que decide y, ¿cierto?, es parte de un programa de eh, tránsito a la vida adulta, a la vida independiente, eh, ¿Qué queremos contarles de nuestro proyecto? Contarles, cierto, de que es muy importante considerar que cada una de las cosas que hemos podido realizar ha sido siempre eh, con la posibilidad de acompañarnos con muchas organizaciones, y muchas instituciones, cierto, y que estamos cada día más ejerciendo un rol muy importante en, en el tema de la asociatividad vital para lo que necesitamos realizar. Eh, ya comenté quiénes somos fundacioneres, ¿cierto?, trabajamos por los derechos y el programa Eres lo que decides, que es justamente, ¿cierto?, un programa donde tiene varias, varias alternativas de, de ejercicio de, de, de, la, de la independencia, pero también, ¿cierto?, ah, está construyendo nuevos elementos que son los que queremos compartir hoy día. Vamos a volver atrás, ahí está. Quiero Naciones, mostrarle... organización que trabaja por la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad. Nuestro proyecto consiste en la implementación de capacitaciones activas para desarrollar y potenciar las habilidades de las personas con discapacidad en torno al proceso de tránsito a la vida adulta. El proyecto busca generar un modelo de intervención que disminuya las brechas entre los estudiantes con discapacidad que egresan de sus escuelas y los perfiles de trabajo que buscan las empresas. Esta iniciativa es parte de un programa mayor que incluye a organizaciones como la OIT, Cenadis, organizaciones de la sociedad civil, empresas y gremios, entre otros. Muchas gracias. Efectivamente, eh, lo que más destaca este programa tiene que ver con la asociatividad que ya les comentaba, eh, busca, cierto, disminuir brechas de formación, eh, pero además de poder de disminuir las brechas para que en alguna forma van a impactar en, en, la, en el mundo laboral, van a impactar también en cada una de las actividades o participaciones que hagan las personas en los distintos espacios sociales. Eh, tiene varios objetivos, pero lo más importante es que nosotros con, eh, Podemos decir que durante todo el periodo hemos contado con la, la, el apoyo eh, de algunos trabajos eh, que se han hecho en función de eh, avanzar en tránsito a la vida independiente con organizaciones del Estado y que en el fondo lo que buscamos durante este, durante este último periodo es poder construir un, un estudio, estamos elaborando un estudio que lo que va, va, tiene como producto en este momento es eh, poder tener eh, ¿Cierto? Algunos elementos para poder mejorarlo durante el, durante el tiempo y además, ¿Cierto? Poder in, construir un instrumento que mida la… Eh, el nivel de independencia que logran las personas que participan en las capacitaciones y en las ciertas actividades que realiza, eh, en este, se realizan en este programa. Hasta el momento solo podíamos contar con aquellas cosas que teníamos como cierto algunos supuestos, pero que ahora lo que queremos es construir y tener datos duros de poder, para poder decir por dónde mejorar y a quiénes pedir apoyo para poder cierto, ir avanzando en esta temática. Eh, en Este estudio mixto cierto eh, propicia la participación y en el fondo lo que busca es la colaboración y que está siempre presente el trabajo y la participación activa de todas las personas con discapacidad que son parte del programa. ¿Cuál es la gracia que tiene este programa? Que no solo trabaja con las personas con discapacidad, sino que también trabaja con las familias y trabaja con actores relevantes de la sociedad. De tal manera que se, el camino que se siga no es un camino solo con las personas con discapacidad, sino que todos juntos colaborativamente trabajen en función de las necesidades que se detectan. Hasta hace poco, ¿cierto?, vivíamos como en un mundo muy dividido, eh, cada uno hacía lo suyo y no dialogaban, hoy día lo que buscamos es que las instancias sean comunes y a partir de, la, de, lo, de lo que se produzcan en esas reuniones, donde las personas con dis discapacidad son los que tienen derecho a voz y a voto, puedan, cierto, movilizarse los grandes cambios. Eh, ¿Qué es lo que hacemos? Eh, a grandes rasgos, cierto, sensibilizar y provocar la transformación y el cambio cultural, nos moviliza eso preferentemente. Y ir levantando, cierto, todas las necesidades, la, el fortalecimiento de las instituciones y hacer, cierto, que, que las competencias y las capacidades de las personas y las organizaciones se vean también desarrolladas. Tenemos cuatro tópicos de los cuales trabajamos, ¿cierto?, y la gracia de este, de este eh, proceso es que una vez que transitan por todas estas áreas de trabajo, las, las propias personas que en un momento fueron, ¿cierto?, participantes de los programas, se transforman en líderes y en, en monitores de programas nuevos con otros jóvenes. Eh, en el fondo lo que buscamos es motivar, crear ambientes, ¿cierto?, horizontales, iguales, democráticos, que haya empoderamiento de las personas con discapacidad, ¿cierto? que los, se, se favorezca la participación eh, de ellos en todos los ámbitos que ellos deseen y lo más importante para nosotros es que para cada uno de estos elementos necesita de una metodología especial eh, de la cual tenemos que seguir estudiando para que, realmente lograr el protagonismo de las propias personas con discapacidad. Tenemos estructurados cambios eh, en distintos momentos, distintos tiempos, a nivel, nivel individual, ¿cierto? también a nivel familiar, y, y, y hay un sistema más amplio. La idea es estar, como les decía, impactando en todos los niveles. Que primero conozcan, conozcan aprendan, ¿cierto? y se tome conciencia sobre las distintas temáticas que los involucran, para luego ¿cierto? empezar a cambiar sus creencias y los paradigmas tenemos claro que nosotros pensamos que esto es, a lo mejor, lo que todo el mundo dice, pero sí, es, es que, ¿qué otra cosa podemos hacer si esto es, es lo que realmente sucede? Pero dista mucho de lo que pensamos, de lo que realmente está ocurriendo en, la, en nuestras sociedades. Eh, para luego, ¿cierto? Queremos, ¿qué queremos hacer a corto plazo? También desarrollar habilidades, lograr, aunque ustedes no lo crean, Juan Pablo era un chico que no, no hacía ninguna actividad y que ah, después de las capacitaciones logra hacerlo porque también empezamos a romper barreras con la familia que empiezan a creer que sus hijos pueden hacer muchas más cosas de las que piensan. Eh, tenemos en ella también un, varias actividades que lo que hacen es eh, provoca, producir cierto eh, también una gestión en el autocuidado e impacta, impactar en la calidad de vida. Eh, a largo plazo lo que buscamos siempre es que sean protagonistas que ellos sean los que generen sus propios proyectos y que además sean capaces de motivar a otros y de ser también transformadores sociales. El rol eh, que, que tienen que cumplir la sociedad es el que nos correspondería a todos nosotros y también sabemos que muchas de las personas sin discapacidad también se, se, se restan de muchos cambios y esperamos que eso también vaya ocurriendo a lo largo del tiempo. Actores relevantes, de todos, de todos los espacios, de todos los sectores, ayudando y trabajando eh, sistemáticamente. La idea es que eh, dejemos de competir y, y, y que e, instalemos competencias para mejorar la vida de todos. Quiero, quiero contarles que eh, nosotros trabajamos con muchas organizaciones y que especialmente quiero hacer mención a la, a la Municipalidad de La Reina, donde, eh, donde yo vivo, y, y a la Escuela Especial de Desarrollo de la Reina, quienes han facilitado una serie de procesos, trabajando en comunión con la Fundación, y, y, que, y gracias a eso puedo estar aquí, y puedo también participar en otras actividades que van de aprendizaje, donde podemos también sacar muchas, muchas experiencias para compartir y mejorar lo que estamos haciendo. Queremos invitarlo a esto, a pintar el mundo de colores maravillosos, de todo tipo de colores, los colores que queramos. Eh, somos todos llamados a hacer todos llamados a participar y todos en común, ¿cierto?, poner todo nuestro, lo mejor de sí para mejorar la vida de todos. Nuestros datos de contacto eh, y queremos ahora compartir con nuestros invitados a este panel, eh, decirles que probablemente haya muchas más cosas importantes de compartir, que lamentablemente los tiempos son cortos, pero que eh, en definitiva, cierto, cada uno de nosotros puede también en otras instancias seguir compartiendo lo, lo que cada uno de ustedes también hace. Bien, eso es lo que Fundación Eres está haciendo, parte de lo que está haciendo, y ahora quiero invitarles, cierto, a, a presentar eh, el, sus proyectos ¿cierto? a en, a, nuestra, a, a, pres, a los que están presentes, personas que están presentes aquí y en nuestra audiencia virtual. Quiero invitar a Cristina Gilves, ¿cierto?, ella es psiquiatra, uh -huh. ha estado trabajando en distintas temáticas de, en, en, que tienen relación con la vida independiente. Nos va a contar ella con más detalle eh, lo que sí podemos decir, que ha tenido una vasta experiencia todo lo que tiene que ver con rehabilitación y que, ¿cierto?, quiere compartir con nosotros en este minuto para ¿cierto? que podamos también aprender de lo que tú estás haciendo. Bienvenida. Gracias. Me, me hacer... vale. Hola, muchas gracias por, por invitarnos a explicar la experiencia del espacio abierto. Eh, yo soy Cristina Gisbert, para la gente que no ve, tengo 58 años, soy una mujer blanca con el, el pelo rubio, largo. Eh, en realidad, yo estoy aquí presentando, pertenezco a la Red de Salud Mental de Girona, pero tengo aquí a Gloria, Ferrán, Ferran, que se levanta ahora, y a Marcel, que son de la Fundación Supor, porque esta es una experiencia eh, compartida con la Fundación Supor que Pep nos ha explicado antes. Eh, sin ellos no se explicaría, es una experiencia compartida al 50%. Ayer la presentamos Ferran y yo conjuntamente, y hoy ellos están conmigo, aunque yo sea la, la persona que hable. Me gustaría repetir lo que dijo Caroline, ¿no? El trabajo en equipo es poder, ¿no? Que es lo que representa esta, este servicio. Pep ya ha explicado que en Girona, en el año 2004, decidimos no tener nuevos ingresos en larga estancia. Eh, como tenemos poco tiempo, no, no explicaré detalles y me centraré más en, en el espacio abierto, pero sí que diré que lo que hicimos es no disminuir la ratio de profesionales que trabajaba en larga estancia y que esos profesionales pudieran salir a la comunidad para poder realizar tanto soporte comunitario como la experiencia del, del espacio abierto. Vale. La red de salud mental de las comarcas de Girona, tampoco la detallaré porque se me acabaría el tiempo explicando la red, es una red fu fundamentalmente comunitaria, eh, tiene territorios muy rurales, tenemos muchos servicios en, en diferentes comarcas rurales, tenemos centros de salud mental de adultos, de infantil, equipos de intervención precoz, centros de adicciones, eh, pisos con soporte, ya residencia, etcétera, etcétera. Pero es para que veáis un poco el mapa y en todos los lugares que, que estamos presentes. El espacio abierto es un servicio creado en 2017 conjuntamente con la Fundación Supor. Eh, sin ellos. No podríamos haber llegado hasta aquí. Pep ha explicado que, que tienen 20 años y yo recuerdo el primer día que llegaron y cómo hemos ido construyendo conjuntamente ¿no? muchas cosas allí. El espacio abierto está localizado en Sal, que es, es un municipio pequeño, al lado de Girona, que es una ciudad más grande. Está cerca del Hospital General y de, de la unidad de agudos y de subagudos y está abierto de lunes a viernes de 8 a 8 en este último año, hasta el año 2000 21 estaba abierto de 8 a 3. Los fines de semana solo está abierto unas pequeñas horas. Evidentemente, de cara al futuro nos encantaría que pudiera estar abierto los fines de semana y las noches también, pero de momento es, es lo que tenemos. Eh, los profesionales que trabajan en el espacio abierto eh, están formados por eh, auxiliares de enfermería, algún enfermero, educador... Educadores sociales, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales. Una parte son de la Red de Salud Mental Pública de Girona y otra parte de la Fundación Supor de Girona. Es decir, los profesionales son 50% de la Red de Salud Mental Pública y 50% de la Fundación Supor. Hemos de pensar que eran profesionales que trabajaban en la unidad de larga estancia y que ahora se desplazan a trabajar. Esto está a 20 minutos de donde trabajaban antes, pero que se desplazan a, a trabajar allí. Esto es la parte más importante de innovación, esta cooperación pública-privada. Eh, de hecho, eh, como dice un proverbio africano, ¿no? si quieres ir rápido es solo, pero si quieres llegar lejos, vayamos juntos. Y yo creo que con la Fundación SUPPORT llevamos un trabajo largo, con dificultades, que hemos ido superando. Nos ayuda a todos a ser más creativos, nos hemos hecho mejores unos a otros… Y hemos podido ayudar a personas que muchas veces son excluidas del sistema a que puedan vivir de manera autónoma e independiente. Como funciona el Spayuber es que eh, la Fundación Support alquila todo el edificio. El edificio tiene tres plantas donde viven eh, usuarios que necesitan soporte en estos tres pisos, y en la planta baja está el espacio abierto que tiene comodidades básicas, una sala de estar un baño, un comedor, una cocina, una lavandería, una sala de cuidados básicos y un patio. Eh, los, los usuarios pueden ir allí a, a, a tomarse una ducha, a ir al lavabo, a la comida. No hay una normativa. O sea, pueden ir cuando quieran, pueden ir cada día, pueden ir una vez al mes, etcétera, etcétera. ¿Por qué es necesario este servicio? Porque a veces los servicios de la red pública son muy rígidos. Son servicios rígidos y normativos, hay personas que se quedan fuera del sistema, muchas veces el sistema no es flexible o si no quieren ir a lo que les proponemos quedan excluidos y son estas personas las que reingresan continuamente. ¿no? Muchas veces les decimos a estas personas, mira, tenéis que venir lunes, miércoles y viernes de 9 a 12 al centro de rehabilitación comunitaria y si no vienen, pues ya no quiere venir, no podemos hacer nada por él, ¿no? Eh, y esta fue la idea de crear este servicio, porque además, a, con la filosofía que los ingresos muchas veces no solucionan estos problemas y que era mejor dar soporte a las personas en la comunidad que hacer continuos reingresos. ¿Quién acude a este servicio? Pues personas que tienen diagnóstico de discapacidad psicosocial, muchas veces asociadas a abusos de sustancias o problemas de conducta, problemas que no están vinculados con la red de salud mental, que les cuesta mucho que no están vinculadas con los servicios sociales, personas que no, no tienen muy poca adherencia al tratamiento médico farmacológico o que viven en situaciones de infravivienda, en pensiones, en habitaciones de alquiladas, ocupan pisos o viven en la calle. Eh, que posibilita? Muchas veces vienen a hacer la, el desayuno, la comida o la cena, o vienen un solo día, o vienen si quieren a, a tomarse el tratamiento… También eh, contamos con la ventaja que las personas que viven en los pisos de arriba, que suelen ser, lo explico antes, personas que tienen más dificultades, tienen el apoyo de la medicación tres veces al día o de la comida, si tienen más dificultad en hacerse la comida. ¿no? Eh, es un servicio voluntario, eh, que es muy diferente, es un servicio de baja exigencia. ¿no? Normalmente en los servicios públicos siempre es, tiene que querer venir, tiene que cumplir un horario, tiene que tener esta continuidad. Aquí es, bueno, puedes venir aquí, a lo mejor hay alguna persona que viene una vez al mes a ducharse y no se ha duchado en todo el mes, y luego viene dos veces al mes, y luego resulta que viene y se queda a comer, ¿no? estos son los pequeños cambios. Eh, ¿Cómo funciona? Es un servicio voluntario. Eh, los profesionales hacen un documento de derivación, pero la persona también firma un documento básico. Hay una regla básica, no se puede consumir tóxicos dentro, pero una persona puede haber bebido, puede haber consumido y puede llegar allí. Si no tiene una alteración grave del comportamiento o hace una agresión, que son las normas básicas, le podemos permitir, ¿no? Es minimizamos los riesgos, minimizamos el daño. Un minuto. Un minuto ¿no? Sí. Y se establece un copago mínimo porque pensamos que dar autonomía es que las personas se hagan responsables también. El impacto es que se ha reducido significativamente desde el 2017 las personas que viven de manera autónoma en la comunidad, ¿no? de este 28% a un 72%. Aquí ve vemos algunas fotos de cómo están los usuarios ¿no? eh, la ayudando a preparar la comida, utilizando también algunas herramientas informáticas, pasando el tiempo, jugando. ¿no? Las lecciones aprendidas, que tuvimos una resistencia comunitaria ¿no? de los vecinos, Hubo que hacer reuniones con el ayuntamiento, servicios sociales, fuerzas y cuerpos de seguridad para explicar el, pro, el proyecto. Y también eh, hemos contribuido a mejorar la brecha entre servicios sociales y servicios de salud. ¿Y cómo se puede aplicar esto? El Departamento de Salud de Cataluña ha decidido que este recurso se extienda a, a toda la red de salud mental de Cataluña. Eh, también ha decidido empezar a disminuir los ingresos en las unidades de larga estancia de toda Cataluña y también se está trabajando en una ley que acabe con las unidades de larga estancia de los hospitales psiquiátricos que todavía quedan en Cataluña. Y también eh, está trabajando en una agencia que una al Departamento de Salud y el Departamento de Bienestar. De hecho, lo que siempre hemos creído, de acuerdo con la Fundación SUPOR, es que la vida está en la comunidad y hemos de facilitar que las personas puedan vivir y disfrutar de la comunidad. Tenemos experiencias de muchos usuarios que todo el mundo decía no va a salir nunca del hospital y ahora están viviendo una vida libre y tomando sus propias decisiones. Muchas gracias a su por. Muchas gracias también a ti por presentarnos este proyecto, que es y seguramente nos, eh, nos, van a, nos, nos van a también llamar la atención las, las cosas que nos van a comentar los, los siguientes expositores. Eh, yo quisiera presentar ahora a, a Felisa. ¿Sí? Eh, Felisa eh, viene de Bolivia. Sí. Que no, no, voy a, no, no puedo dejar pasar decir que es uno de los países que me llama... Muy, que llevo muy profundamente en mi corazón, tengo dos nietas bolivianas, por lo tanto, <ríe> <Muy> <ríe> eh, bien. Me, me, me es para mí muy grato poder presentarte. Eh, Felisa tiene una discapacidad adquirida, producto de un accidente de tránsito, y ha estado trabajando en temáticas de vida independiente en su país, y impulsó además el registro nacional único de personas, que, de personas con discapacidad. Sí. Bienvenida, Felisa. Gracias. Muchas gracias, si ¿Sí me pueden ayudar con mi presentación. Eh, bueno, antes de decir gracias, Glenda, oh, está bien, está bien, de allá mejor. Sí. Eh, para las personas que no pueden ver, eh, ya lo han dicho, soy usuaria de silla de ruedas, eh, tengo cabello negro y vengo con la polera de la Asociación Nueva Esperanza, eh, soy quechua. Y con mucho orgullo, eh, tengo 53 años y est mm, he estado promoviendo la vida independiente de personas con discapacidad desde el 2011. Con esta filosofía de vida independiente realmente ha cambiado mi propia vida y les voy a contar cómo. Por favor, la presentación. Eh, Está bien. En nosotros como Asociación de Personas con Discapacidad Física Nueva Esperanza, hemos empezado estamos trabajando analizando el problema de las personas con discapacidad grave, muy grave. O sea, aquellas personas que tienen secuelas de distrofia muscular, parálisis cerebral, cuadriplejía, ¿no? Estas personas que por sí mismos no pueden hacer sus actividades de la vida diaria. Eh, de acuerdo a los datos, como aproximadamente el 65% de la población con discapacidad tiene eh, discapacidad grave, muy grave. Estas personas con discapacidad están siendo discriminados tanto en sus casas como afuera, ¿no? En sus casas eh, indican eh, en el hecho de que no pueden tomar decisiones por ellos mismos, no pueden… Eh, hacer sus cosas de la vida diaria por ellos mismos, siempre me, la familia les está protegiendo, les está diciendo qué tienen que hacer, qué tienen que comer, cómo tienen que vestirse y todo eso. ¿no? Y yo también en, estaba antes de aprender vida independiente y a propósito lo he aprendido con la Asociación Mainstream en Japón, gracias a una beca de la DEJICA Bolivia y la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, la GPP que me ha mandado allá para aprender y volviendo de Japón, yo me he independizado a mis 43 años. Vergüenza, ¿no? Pero he logrado, sí. eh, eh, Luego, por favor, la siguiente. Eh, otra más. Eh, otra más, por favor. Eh, bueno, ahí estoy yo, ya feliz, independiente. Eh, nuestra idea con vida independiente es que podemos ser felices, aunque tengamos discapacidad, ¿no? En los modelos médico-asistencia nos han hecho creer que… Eh, Estar en silla de ruedas o tener discapacidad, lo peor, lo pobrecito, los pobrecitos, eh, los apenados, tristes, ¿no? Pero esta filosofía de vida independiente hace que aceptes tu discapacidad como parte de tu vida y a partir de esto vivas y vivas feliz si quieres, te casas, te enamoras. Eres infiel, ¿no? o lo que tú quieras, no beber, o que cigarro, lo que tú quieras, pero tú decides. Lo que todos ustedes sin discapacidad tienen la oportun oportunidad de aprender en su tiempo, nosotros no, no hemos sido delegados. Pero con Vida Independiente recuperamos todo eso que hacemos. no. Eh, yo quería decir algo muy importante de que eh, reconocer y aceptar la discapacidad es el éxito para ser feliz en esta vida, ¿no? como personas con discapacidad. Siguiente, por favor. Eh, bueno, entonces nosotros hemos implementado el programa de vida independiente personas con discapacidad en un inicio y la iniciativa que ha ganado es que hemos hecho estas asociaciones de vida independiente, son centros, que son administrados por personas con discapacidad y para personas con discapacidad. Hemos identificado a los compañeros en los taxis, mercados, invitándoles poco a poco, atrayendo ¿No? llevándoles al karaoke, saliendo juntos, eh, haciendo cosas que nos gusta. Así hemos conformado las asociaciones y luego ya nos hemos organizado más, hemos hecho, un, prestamos un sistema de servicio de asistencia personal, ahí la persona con discapacidad identifica cuánto tiempo de asistencia necesita para ir al baño, a la ducha, todo eso, no, por decir en la ducha. Yo solo quiero que me eh, que me meta, que me haga pasar a la silla y después yo me ducho sola. Entonces, cuántos minutos? Dos minutos. Cuántas veces a la semana se ducha? Tres veces o cuatro. Tanto. Entonces vamos sumando y sale un plan mensual de servicio de asistencia que se quiere. Entonces, todo ese sistema ya tenemos uh, programado, gracias a Morfo y a, Costa, a de Costa Rica y también de Japón, como nos han enseñado a manejar el sistema. Luego tenemos un otro eje que se llama régimen de apoyo a personas con discapacidad, que está conformado de dos partes. Uno es el apoyo de pares, o Consejería de Pares, PIACAN también en inglés. Eh, y eh, hacemos sesiones terapéuticas entre nosotros, porque un compañero que vive la discapacidad y tiene frustración, me puede, eh, ident te puede identificar y puede sentir lo que yo siento también. Un ejemplo claro que puedo decir es, eh, personalmente tengo paraplejía y no tengo control de esfínteres. Y a veces me hago ganar ¿no? con el uno y uno se siente muy incómoda. Pero otro compañero que pasa por lo mismo me… Me puede entender. Entonces hablamos para que este dolor, esta frustración salga y podamos seguir adelante el otro tema es la capacitación de destrezas y habilidades personas con cuadriplejía que no mueven ni la mano pueden uh, cocinar con el apoyo de asistente el siguiente es incidencia política, al lograr estas cosas que la persona con discapacidad acepte su silla de ruedas acepte hacer las cosas por él mismo, él va empoderándose poco a poco y se convierte en protagonista del cambio entonces es parte del movimiento este es un trabajo que no avanza solo, avanzamos juntos, avanzamos en grupo. Entonces, esto queremos replicar, esta experiencia de trabajo en tres departamentos, en Santa Cruz, en La Paz, Cochabamba, que es el eje central, por ahora estamos trabajando solamente en Sucre, bueno, tenemos otra en Potosí, pero a estos tres departamentos para que eh, estos compañeros con discapacidad grave, muy grave, también puedan lograr lo que nosotros hemos logrado. Siguiente. Eh, nosotros, eh, ¿cómo podemos apoyar nuestras… pueden apoyar nuestras replicas si es que hay alguna entidad interesada? Bueno, creo que sí, podemos coordinar con otros compañeros también. Es que necesitamos recursos económicos y humanos también para poderlo hacer. Eh, necesitamos infraestructura y equipamiento para las asociaciones que vamos a crear en, crear en estos departamentos, y queremos fortalecer la Red de Vida Independiente Bolivia. Hemos conformado entre los exbecarios que hemos aprendido Vida Independiente, esta red, y además la Red de Vida Independiente es parte de la BIN de la Red Latinoamericana de Vida Independiente. Juntos queremos lograr que este programa de Vida Independiente se implemente en toda Latinoamérica. Y estoy convencida de que este es el inicio para Empezar a trabajar educación inclusiva, inserción laboral, es lo más básico. Si nosotros, los compañeros con discapacidad, aceptamos nuestra discapacidad y salimos, somos ciudadanos, nos, nos consideramos sujetos y nos reconocemos como sujetos titulares de derechos, podemos hacer cualquier cosa. Y en grupo. ¿no? Siguiente. Bueno, esos son nuestros datos de, de cómo nos pueden identificar, Asociación de Personas con Discapacidad Física Nueva Esperanza, y, y bueno, los teléfonos y cualquier cosa eh, podemos hablar conmigo también. Muchas gracias y pueden eh, decirles solamente, eh, también soy eh, una de las dirigentes que ha participado de la caravana de silla de ruedas que ha venido de Cochabamba a La Paz, eh, por una renta mensual de 500 bolivianos. El video que se titula La lucha está en el The Guardian en YouTube. Lo pueden ver y pueden conocer más del movimiento de vida independiente y de nuestro trabajo en Bolivia. Muchas gracias. Muchas gracias, Felisa. Qué interesante como vamos viendo y en los distintos países, de alguna forma, cierto, estamos trabajando temáticas parecidas y que ojalá que este espacio nos permita ponernos de acuerdo para hacer fuerza y avanzar con la rapidez que se, se requiere. Muchas gracias, Felisa. Y ahora vamos a recibir a Wendy Barrantes, ella es del Centro de Vida Independiente Morfo. Felisa la ha nombrado varias, varias veces en su intervención. Eh, queremos Estamos aquí expectantes, esperando tu, tu presentación. Bienvenida. Muchas gracias, Glenda. Eh, como bien lo ha dicho, mi nombre es Wendy Barrantes Jiménez, eh, buenas tardes a todas y a todos. Para los que no pueden verme, mi, mi descripción es, soy una mujer blanca en silla de ruedas electrónica, de cabello castaño eh, claro hasta los hombros y eh, estoy también, bueno, muy… muy eh, muy orgullosa de poder estar aquí, ¿verdad? Para mí es un honor poder venir a hablarles acerca de lo que, del trabajo que hemos venido haciendo ya por 12 años desde el Centro de dependiente Independiente Morfo eh, y convencidos totalmente de que la filosofía de bien Independiente es la herramienta totalmente eh, que insta, ¿verdad?, el cambio social que necesitamos las personas en situación de discapacidad para realmente ser incluidos dentro de la, de la sociedad. La siguiente, por favor. Bueno, para iniciar les diré que así como en todo el mundo, en Costa Rica, no ha sido la diferencia, ¿verdad? Eh, las personas en situación de discapacidad estaban, y algunas todavía están, como esta imagen que les presento acá, que es una jaula con dos pajaritos eh, totalmente negros. Antes pudimos ver un, un video, ¿verdad?, que nos presentaron de Vida Independiente México, cómo describían esa situación que viven las personas en situación de discapacidad en un entorno totalmente exclusivo, en un entorno donde no te permiten eh, ni pensar, elegir ni siquiera, como ha pasado en mi país, eh, ni siquiera poder elegir el desodorante que quieres ponerte, ¿verdad?, ni, ni la comida que quieres comer, ni la, ni la vestimenta, ¿verdad? Así estaban, así estaban las personas en situación de discapacidad en mi país, tristes, desoladas, invisibilizadas, y sin poder decidir sobre su vida. Uh -huh. Siguiente, por favor. Eh, ¿Y qué daba, le, qué daba eh, la sociedad y qué eh, también nos brindaba la, el Estado a las personas en situación de discapacidad previo a la vida independiente?, pues opciones desde el modelo médico rehabilitador. ¿Por qué? Porque existían lo que nosotros hemos denominado las organizaciones tradicionales, que si bien es cierto estaban conformadas eh, por personas con muy buenas intenciones, porque querían o quieren sacar a su familiar en situación de discapacidad adelante, ¿verdad?, para que tengan una opción. Eh, las personas en situación de discapacidad acá no, realmente no tienen voz, ¿verdad?, no tienen voto. Eh, no son el protagonista de sus vidas. Igualmente, en mi país, desde el Ministerio de Educación Pública, se eh, crearon lo que son los centros de atención integral para las personas en situación de discapacidad, que son una opción, ¿verdad?, para poder eh, habilitar a las personas en algún oficio. Sin embargo, y lamentablemente, se han convertido en una guardería, y lo puedo decir con toda propiedad, eh, no, no han sido la respuesta. Igualmente, existen desde el CONAP, desde, la, desde la, eh, ¿verdad? el ente rector en discapacidad de mi país, modalidades que se trabajan desde el programa de pobreza y discapacidad, como son las modalidades residenciales eh, que no, no tomaban en cuenta las, la, la opinión de las personas en situación de discapacidad. Esto ha variado un poco eh, desde que se aprobó la ley de autonomía personal, ¿verdad? porque ahora existe también el, el poder brindarles la asistencia personal. Eh, la siguiente, por favor. Como podrán eh, ver desde este panorama oscuro, digo yo, que teníamos las personas en situación de discapacidad, urgía un cambio, un cambio de chip o un cambio de mentalidad pero des, generado desde las mismas personas en situación de discapacidad, no solamente desde, desde la persona que nos acompaña desde nuestro entorno, sino de la, desde la misma persona en situación de discapacidad que pudiera empoderarse, que pudiera reconocerse como una persona sujeta de derecho, que quisiera luchar por esa reivindicación, ¿verdad?, como persona, como ser humano y eh, luchar contra esa discriminación. Eh, siguiente, por favor. Y bueno, fue así, como inicia lo que nosotros hemos denominado también una revolución, ¿verdad?, que se gesta desde un proyecto que estuvo antes al proyecto Morfo, que era el proyecto Caloye. En este, bueno, se invita, ¿verdad?, a un experto cada año y, y en, esta, en el 2008 se invita al señor Kao Tazán, que es también pionero de la filosofía de vida independiente en Japón se invita a Costa Rica, pero él no está contento con venir y dar una conferencia, sino que, eh, ¿verdad?, de una vez contacta a la Agencia de Cooperación Internacional Japonesa, a JICA o JICA, y este, je, eh, se da precisamente este convenio para que personas, primero de Centroamérica y luego de toda Latinoamérica, viajen a Japón a realizar un curso de vida independiente, ¿verdad? Eh, mi persona viajó en el 2009… Felisa fue en el 2011. En el 2011, pero en mi país, eh, con los ex becarios, como llamamos nosotros, en el 2010 decidimos abrir el primer centro de bien independiente tanto de Costa Rica como de Latinoamérica. Éramos, eh, como decimos en, en mi país y de forma eh, muy coloquial, éramos cuatro gatos, cuatro personas tratando de cambiar el mundo, verdad, en nuestro en nuestro país y en Latinoamérica. Nos, mi persona es originaria del, eh, de la parte norte de mi país y viajo ¿verdad? Eh, hasta el centro de, al, de, de, bueno, de mi país, en Pérez Celedón. Y, y así mis demás compañeros para poder eh, crear el primer centro de vida independiente, ¿verdad? Comenzando desde cero, como cualquier persona que no tiene muebles, que no tiene, bueno, solamente las ganas de comerse al mundo en esta, en, en esta, eh, ¿verdad?, situación. Y nosotros también queriendo eh, formar eh, vida independiente. La siguiente, por favor. Y fue así como en el 2011, se puede decir de forma extraoficial, inicia el Centro de Bien Dependiente Morfo, ¿verdad?, como les dije, nosotros viajamos un año antes de que se iniciara el proyecto de forma formal, valga la redundancia, oficial, y bueno, eh, esto lo vieron las entidades de mi país, eh, ¿verdad?, el CONAFDIS, eh, otras entidades importantes también, lo ve, también Mainstream, que es nuestro, nuestro eh, apoyo, ¿verdad?, en Japón, y nuestro mentor, y ellos redactan un proyecto. ¿verdad? que lo presentan a Jaika Kansai, y lo ganan. Y es así como iniciamos en el 2012 el proyecto de vida independiente, un proyecto piloto, primero de cinco años, eh, que, estamos, que el objetivo principal era demostrar que las personas en situación de discapacidad tenemos las habilidades necesarias para poder ser incluidas dentro de la sociedad si contamos con las herramientas eh, necesarias, y en este caso era la asistencia personal. Eh, siguiente, por favor. Bueno, eh, al parte de nuestros servicios, eh, igualmente el envío de asistencia personal que se dio previo a la, a la aprobación de la ley, el programa de vida independiente, apoyo entre pares, que ya ha mencionado, Felisa, también la venta de servicios, eh, asesoría legal, capacitaciones, pero esto nosotros lo, lo, lo ejecutamos a través de cinco ejes. El eje administrativo… El eje eh, de asistencia personal, el eje del régimen de apoyo que ya mencionó Felisa, que consta del programa de vida independiente y el programa de apoyo entre pares, que ya también explicó Felisa. Y bueno, eh, también lo que es incidencia política, que en el, los cinco primeros años lo abordamos muy, muy fuertemente, ¿verdad? Porque desde el Centro Morfo lideramos lo que fue la aprobación del proyecto de ley de autonomía, que crea dos figuras muy importantes, la figura del asistente personal y la figura eh, de la persona eh, garante o la salvaguardia, ¿verdad? Se deroga la curatela y somos referente mundial porque se deroga a nivel mundial, no hubo una reforma del Código Civil, sino que se droga por completo. Eh, ya lo dijo también José, ¿verdad?, que se, se, se requiere eh, más trabajo, pero ya tenemos un gran paso adelantado. Eh, también está el eje de réplica, que es el que estamos formando, o se formó, ¿verdad?, el, la Red Latinoamericana de Vida Independiente. Gracias también a nuestro gerente, el señor Takechi Nube, que en ese momento, bueno, Tratamos de reinventarnos en, en el COVID, ¿verdad?, y como no podíamos reunirnos eh, presencialmente, nos apoyamos de forma eh, de forma virtual y se crea el proyecto de, vida, de la red latinoamericana. La siguiente, por favor, para… ¿Ya concluye? Wendy, queda un minutito. Sí, voy a tratar de, de, de… Realizamos, es que son muchas cosas, realizamos también un tray, un recorrido de más de 283 kilómetros porque en, hacíamos diferentes acciones o in, de incidencia política, pero fue a través de este tray que nosotros logramos eh, llamar la atención de los legisladores de nuestro país y es así como se aprueba eh, la ley de autonomía personal una vez que nosotros terminamos esta, este recorrido nosotros llegamos un 5 de mayo a la asamblea legislativa y vamos eh, con nuestra silla de ruedas verdad por toda la zona costera de nuestro país y un 9 de mayo eh, se vota en primer debate verdad en, en nuestro país que eso fue también un hito eh, logrado por personas en situación de discapacidad siguiente por favor bueno, dentro de los logros está la armonización del marco jurídico interno con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sobre todo en su artículo 12 y su artículo 19, eh, personas en situación de discapacidad totalmente empoderadas, ¿verdad?, ejerciendo Perdón. su autonomía personal. Perdón, eh, Wendy. Tal vez para concluir. Ver, y, sí, que, la, por favor, para que sí. podamos cerrar, bueno. porque después viene cierta otra actividad y tal. Tal vez solo para concluir, Para concluir, por favor. Sí, sí. nosotros eh, tenemos eh, la red, ahorita estamos trabajando también ya con los eh, compañeros, de, ya no con el proyecto de Japón. Requerimos su apoyo, ¿verdad?, de las entidades que están acá, porque tenemos proyectos, con relavim, eh, nosotros damos capacitación a los otros compañeros de Latinoamérica. Eh, ya han ido personas de Paraguay, de Bolivia, de otros países, prácticamente toda Latinoamérica, a capacitarse en Morfo. La idea es eso, capacitar a todos los compañeros de, de, de Latinoamérica, pero esto solo con el apoyo de ustedes. Gracias. Muchas, muchas gracias, Wendy. Eh, la verdad que todos seguramente tenemos un montón de cosas que contar, pero vamos a tratar de sintetizar y después podrán los demás, ¿cierto?, eh, seguir buscándonos en, en las distintas form, fuentes de información para poder eh, tener todos aquellos antecedentes que necesitemos. Quiero presentar ahora con mucho orgullo a un compatriota, a Jaime Aedo. Él viene de la Municipalidad de Cerro Navia. Estudió trabajo social en la Universidad de Concepción y desde el 2018 está trabajando en la, en la Municipalidad de Cerro Navia, eh, en, la, en, la, en un programa de asistencia a personas mayores. Eh, bienvenido, Jaime, te dejamos aquí para que nos cuentes qué, están, qué se está haciendo. Muchas gracias, Glenda, por esa presentación. Eh, ¿Se escucha, verdad? sí. Bueno, primero saludar al pleno que está presente acá. Muy buenas tardes y buenos días a los que nos acompañan vía streaming eh, al otro continente, ¿verdad? Eh, mi nombre es Jaime Edo, soy coordinador del programa Plano 80 de la Municipalidad de Cerro Navia. Eh, esta comuna está ubicada en Santiago de Chile. Para las personas que no puedan ver, eh, soy, una, soy un hombre de 35 años, eh, de Tez Blanca, mido 1,78 m. Eh, Hoy día estoy con lentes y visto un traje azul. Eh, para el año 2050 se estima que eh, 20% de la población latinoamericana va a corresponder a personas que tienen sobre 60 años. Si lo comparamos con la cifra eh, del año 1950, 100 años atrás, eh, nos daríamos cuenta que esta fue de 6%, por lo tanto, el avance del envejecimiento de la población es una cuestión muy real, y que lo estamos viviendo en nuestra región de América Latina. Además, les cuento de que eh, en nuestro servicio en la Municipalidad de Sorronavia, el año 2020 realizamos un estudio eh, basado en la encuesta de discapacidad eh, del Banco Mundial, lo que nos arrojó que el 36% de la población que tiene sobre 80 años tiene alguna discapacidad, también una cifra, una cifra que nos da la alerta porque eh, dobla el, el, la cifra a nivel nacional. Además de esto, ¿no? las personas eh, mayores, las personas mayores con discapacidad, eh, en situación de discapacidad, y las personas con dependencia también son grupos en general eh, atomizados, eh, sin soportes sociales suficientes y aislados de la oferta pública. En este contexto es que nace el plan 80. ¿Qué es el plan 80? En estricto rigor, el plan 80 es un colcerten con delivery, eh, servicio robustecido con, con toda la red. Eh, nuestros usuarios son personas sobre 80 años, nosotros le asignamos un monitor que semanalmente está monitoreando la condición de nuestros vecinos y este, este monitor, este telefonista, escala el requerimiento al equipo de coordinación, el cual tiene por misión eh, articular toda la red para poder satisfacer esta necesidad. Además de esto, nosotros mensualmente eh, coordinamos las rutas georreferenciadas que llevan todos lo, todo los soportes y ayudas sociales que necesitan estas personas, nuestros usuarios, a sus domicilios, eh, y estos que pueden ser eh, tanto insumos médicos para la población con patologías crónicas, así como también ayudas sociales según el requerimiento. También eh, contamos con un equipo clínico que permite entregar asistencia médica a las personas que así lo requieran, básicamente constituido por médicos, eh, kinesiólogos que entregan terapia y también enfermeras y, y TENS. Eh, de esta forma, el Plan 80 ha logrado darle cobertura eh, a más o menos 4.172 personas desde lo que va su implementación a partir del año 2020. Si bien el Plan 80 surge en pandemia, eh, hoy día se ha convertido en una política pública altamente valorada por la comunidad y nos encontramos siempre eh, avanzando en la gestión y modernización de nuestros procesos. Lo anterior fundamentado principalmente en dos elementos. Uno, eh, la reasignación presupuestaria. En general el Plan 80 no es un programa tan caro sino que está centrado básicamente en la contratación de personal en recursos humanos y, segundo, en la contratación de los servicios telefónicos. Lo demás todo es reasignación presupuestaria de otras unidades municipales que están al servicio, digamos, de los requerimientos de este programa. Lo segundo es eh, la trayectoria del servicio. Nosotros cuando empezamos no existía ningún antecedente previo que abordara la situación que nosotros estábamos viviendo. No, no, no había donde mirar, donde observar para poder implementar esta política. Por lo tanto, nosotros nos vimos la necesidad de eh, generar esta estrategia de la nada. Y hoy día hemos avanzado mucho en eso y hemos logrado eh, crear una estructura eh, fuerte que permite agrupar todos nuestros componentes en, eh, en específico en varios elementos agrupados en un toolkit que incorpora script de llamada, rutas georreferenciadas, canales de derivación y estrategias de incorporación. Eh, esta estrategia permite aportar considerablemente a la eficiente ejecución de los recursos públicos, eh, reduciendo los costos de atención eh, presencial, entregando respuesta rápida y oportunas y eh, disminuyendo así el tránsito físico de nuestro usuario eh, por el municipio o los servicios de salud. Permitiendo de esta forma mejorar significativamente la calidad de vida, autonomía, vida independiente y disfrute de los derechos de nuestro usuario. Lo que tiene un impacto directo todavía en su familia, en, en sus cuidadores y también en la comunidad. Quiero presentar el ejemplo de don Hernán Ilgara y él tiene 91 años nosotros cuando lo conocimos, en el año 2020, era una persona sin, eh, sin redes en general familiares ni comunitarias. Ah, después de que nosotros lo incorporamos, eh, ha podido activar toda la red eh, pública. Nosotros, eh, eh, periódicamente, le hacemos llegar voucher eh, de GLP de energía, canastas de mercadería y otras ayudas que él nos solicita, todo vía, vía, vía remota. Inclusive, eh, su perrito que aparece ahí, Pancho, también ha recibido ayuda de la veterinaria municipal, eh, ...y hoy, actualmente, eh, Don Hernán, de hecho, está participando en un club de adulto mayor que es una organización comunitaria. Don Hernán, por lo tanto, ya no está solo. Bueno, con de que el Plan 80 ah, se ha replicado en otras comunas de Chile, eh, que vieron en nuestra iniciativa una forma de abordar esta problemática... Y además, nosotros eh, desde nuestro servicio estamos implementando desde la municipalidad el plan independencia, que es un programa hermano, solo que en esta ocasión eh, nuestros usuarios son personas que tienen menos de 80 años, pero que tienen también algún tipo de dependencia severa. Por lo tanto, el plan 80 sí funciona y se puede replicar. Bueno, contarles que eh, los siguientes pasos, para nuestro plan 80 eh, hoy en día nosotros buscamos eh, fortalecer la participación comunitaria considerando de que esto puede, ser un, puede tener para las personas menos riesgo de dependencia. Y además también estamos fortaleciendo la alfabetización digital de nuestros usuarios eh, para que todos nuestros usuarios con discapacidad y dependencia no tengan que tener un tercero digamos, que esté comunicándose con nosotros. Además, nos hemos propuesto en un rango de dos a tres años implementar un sistema universal e integrado que permita abordar las necesidades de todas las personas eh, con algún tipo de discapacidad o dependencia en la comuna. Eh, también es importante reconocer que eh, siempre en esto es difícil desde el sector público eh, abordar estas situaciones en general, eh, el municipio está completamente activo, lo que requiere el programa, pero siempre vienen bien colaboradores. Hoy día nosotros necesitamos fortalecer nuestro, nuestra flota de vehículos y también necesitamos, por qué no, avanzar en, en, en fortalecer los software que hoy día ocupamos y que facilitan la gestión eh, de nuestro programa. Bueno, eh, como les partí contando, yo en el año 2050 voy a tener 63 años. Probablemente mis papás... Eh, van a tener eh, 93, 97 años, me gustaría que hiciéramos la reflexión. Yo, si nos basamos en las cifras que les comencé comentando, probablemente mi y su, su nivel de dependencia se va a ver afectado, su autovalencia va a disminuir. La pregunta sería, ¿qué capacidad vamos a tener desde lo público para responder sus necesidades? ¿Qué capacidad van a tener ustedes o qué edad van a tener en el 2050? Eh, la reflexión sería si va a estar un municipio eh, acompañándolos como lo hace el Plan 80. Eh, o van a estar solos. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Y aprovechar de que hemos estado hablando mucho de todo lo que significa la colaboración público-privada. Ojalá quienes para ese tiempo las organizaciones de la, de la sociedad civil ah, se hayan fortalecido aún más y puedan trabajar también en comunión con ustedes. Eh, bien, eh, tenemos la presentación de nuestra última panelista, Gélez me va a costar, te dije que me va a costar tu, tu apellido, pero bueno, lo importante es lo que nos vas a contar. Ella ha tenido una vasta experiencia, ¿cierto?, en trabajo en Latinoamérica y especialmente en todos los programas de asistencia. Y quisiera, sin más, dejar la palabra, ¿cierto?, eh, para que eh, nos cuentes desde tu propia realidad qué es lo que eh, has vivido y has experimentado y aprendido durante estos años. bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Um, estoy muy uh, feliz de que puedo estar aquí uh, hoy, porque tengo una relación uh, bastante personal con uh, España y América Latina, porque ya pues, yo soy una persona con, con, uh, con un uh, con pelo uh, rubio y con un, uh, um, con un traje muy colorido para, para las personas que no me pueden ver. Y yo um, he estudiado español y francés en la, en la universidad en Alemania, pero um, después de, de algunos meses ya, ya noto, ah, bueno, no quisiera um, aprender español en, en Alemania, sino me quisiera también con mi asistencia, que, que es necesario para mí para 24 horas al día, um, quisiera ir al extranjero para really, realmente vivir la cultura española y también la cultura um, América Latina. Y por eso he entrado en este, en este sistema. Um, necesi necesito asistencia de 24 horas cada, cada día, y um, eso es un tema que es muy, muy importante también para hacer realizar estos um, viajes a América Latina y a España, porque claro, sin la asistencia personal soy... No soy nadie, pero no soy una persona que puede hacer cosas. Entonces, es muy importante, pero el gran reto sería o era cómo como lograr estos asistentes um, personales. Y, y también es en Alemania, así que hay un, hay un sistema de asistencia personal muy elaborado, pero se puede decir que no es tan fácil de, de, de lograr, esta asistencia personal de 24 horas, porque una vez cuando estás en una ciudad, tienes que hacer un, un um, ¿cómo se dice? Una entrevista con la, con la, con la ciudad, uh, describiendo a ah, bueno Necesito asistencia para 24 horas. Tengo, estoy aquí ya tengo un trabajo en la red. Yo, yo soy, soy um, olvidado, estoy en um, Consejería de Inclusión en la RICETA, que es una agencia de implementación de uh, proyectos en uh, ayuda al desarrollo. Y um, bueno, eso normalmente sería, según la, según la conversión de, persona, de, de, de los derechos de personas con discapacidad, sería normal um, uh, y natural que… Uh, que puedes um, tener um, asistencia personal, pero en Alemania también hay muchísimas leyes que están muy abiertas, lamentablemente, pa, y que no, que, que no lo hacen fácil de, de recibirlo. Bueno, hay muchísimas uh, personas que, te, que tienen ya um, asistencia personal, per, pero tenemos que, que luchar por eso, que para que los demás también lo van a tener, porque si no, es muy, es muy uh, difícil de, de lograr todo. Y bueno, a, de, a, um, después de, todo este, de de toda esta lucha de, de lograr asistencia personal en mi primer um, uh, lugar donde estaba estudiando, en el, en el sur de, de Alemania, en Heidelberg, um, um, me decidí de, uh, de ir a América Latina, a Ecuador, estaba trabajando en una SOS, aldea um, infantil, y eso también sería muy, inter era muy interesante porque la, la gente no me conocía antes y entonces me um, um, he preguntado, pero ¿por qué han, han, decidido, han, han decidido tomarme si yo tengo una discapacidad y, y si no saben qué puedo hacer y, y quién, uh, quién cosas no? Me, pero ellos han dicho, ah, no, Helen, no, no pasa nada porque queríamos mostrar a los niños que tú puedes trabajar con ellos y, si tú, uh, y que tu uh, discapacidad no vale. Da igual, uh, los, la, la, los niños tienen que jugar contigo y queremos uh, mostrarles que hay personas como tú que pueden hacerlo. Y eso también sería, se si puede decir, sería la… La, el principio de todo mi camino, después de, de todo mi camino profesional, porque de ahí ya, se, ya, ya sabía, bueno, que si haga, trabaja en el mundo ayuda de desarrollo, y después me decidí también de, de estudiar en, en Barcelona, en España, en la universidad también español y catalán también, y eso también fue un gran fue un gran reto con la asistencia personal porque en esta época cuando estaba estudiando la asistencia personal en, en España no, no existía de, de la manera que uno que no es, um, que no vive en la ciudad um, um, y que no es un, que no, que, porque, lo uh, bueno, siento. Um, yo, yo, no, yo no soy una persona eh, española, sino soy alemana, y eso no me daba el, el, el, el permiso de tener asistencia personal del país en España. Por eso tenía que hacer un cambio con, eh, con asistentes personales de Alemania y con gente que estaba encontrada allá y que yo he contrat, contratado a ellos. Entonces, esto sería estaba muy interesante y um, bueno, yo puedo decir personalmente era mi vida, eh, mi, uh, mi año uh, más preferido en, todo mi, en todos mis 20, 21 años de, de que estoy aquí en el mundo. Um, y, um, sí pero eso ya, ya me daba la, um, la um, um, la felicidad y, la, y, y el poder también de, de, de, de, de decir, bueno, yo voy, yo voy a ir a otros países más para, para que las otras personas en estos países, como Guinea, en, en África, como África del Sur, como, como um, Ecuador, como Guatemala sí. y Nicaragua, <risa> <risa> um, eh, que también ellos, eh, la, la gente acá puede ver, Uh, si es posible uh, um, um, hacer una vida independiente y como, como, un, como un último palabra, um, una última palabra, una última frase, ya sé que sí. estamos casi, casi sí. listos, um, es que um, um, yo um, puedo decir que mis, mis experiencias en España y, y en América Latina en la manera de cómo como me han ayudado, como yo, en, con, con, eh, como una persona con discapacidad, era más, lamentablemente para los alemanes lo siento, pero era más, eh, más abierta y más, más, más natural de ayudarme en comparación con, con muchos países aquí en, en Europa. Um, Sé que es un argumento muy, muy, um, muy uh, fuerte, pero esa era mi ex experiencia y por eso uh, quiero muchísimo viajar a otros países y hacer mis propias experiencias para decir que, um, um, que es uh, importante de, de dejarnos participar y de darnos una, una voz para luchar para nuestro participación independiente. Muchas, muchas gracias, Kelly. Muchas gracias. Qué importante es poder mirar desde la forma más sistémica posible el tránsito a la vida independiente. Cada espacio, cada facción tiene la posibilidad de aportar y de contribuir a que estos cambios paradigmáticos que se requieren sean cada vez con mayor fuerza y con mayor cierto velocidad, eh, agradecerles y pedirles que aprovechemos todas las oportunidades en nuestros propios países. En el caso nuestro tenemos aporta cierto la forma en la escri escribir una nueva constitución, asegurar los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, de sus familias, de quienes lo asisten, es vital, es importante. Eh, queremos también invitar a todos los que están viéndonos y, y, y, y que puedan sumarse, eh, atreverse a hacer nuevas eh, proyectos, nuevas intervenciones y puedan, cierto, también postular y poner al servicio del mundo eh, las iniciativas que se necesitan. Quiero agradecer y dar paso a Paola Guzmán, gerente de Administración y Finanzas de Fundación Descúbreme, quien va a tener, cierto, eh, el, va a ser el cierre de, de este panel y una vez más agradecer a cada uno de ustedes eh, por la atención y ojalá que sigamos muy motivados por seguir co-construyendo un espacio de vida más digna, más digna e inclusiva. Muchas gracias. Eh, ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Sí? Muchas gracias, Glenda. Muy interesantes todas sus experiencias y sus proyectos. Eh, buenas tardes. Eh, ¿Por qué no decirlo? Bueno, ¿No se escucha? Ahí, ahí sí, ya. Yeah. Ahí sí, perfecto. Eh, repito entonces, pues muy buenas tardes, sí, se escucha. Eh, muchas gracias, eh, Glenda. Eh, muy interesantes los proyectos y las experiencias de cada una de ustedes. Eh, buenas tardes para los que nos están viendo vía YouTube o todos los. Lo, las redes eh, a través de internet. Eh, yo soy Paola Guzmán y soy gerente de operaciones y administración y finanzas eh, de la Fundación Descúbreme. En lengua de señas, Fundación Descúbreme es Fundación Descúbreme. Eh, soy una mujer, para las, las personas que no pueden ver, soy mujer de pelo castaño oscuro, tengo ojos color café oscuro y hoy visto un traje negro. Eh, hoy tengo el honor de representar a nuestra fundación en el cierre de este encuentro. Estamos profundamente agradecidos por la convocatoria que hemos logrado en nuestra cuarta conferencia de Ciro Project para América Latina y el mundo hispanoparlante 2023, la cual por primera vez se realizó de manera conjunta con la Conferencia Global de Ciro Project desde la sede de las Naciones Unidas en Viena, Austria. Quisiera partir agradeciendo eh, a Ciro Project por la confianza depositada un año más en nosotros para organizar este encuentro que contribuye a cambiar la vida de las personas con discapacidad de nuestra región. Agradezco también al Grupo Social 11, institución que por segundo año consecutivo es nuestro aliado estratégico en la organización de la Conferencia para Iberoamérica y que día a día lucha por la igualdad y la no discriminación. Por último, agradecer el apoyo de nuestros patrocinadores que apoyan esta actividad, el Servicio Nacional de Discapacidad de Chile, CENADIS, y el Servicio Civil de Chile, instituciones que creen en este proyecto. Para continuar, felicito a las 10 iniciativas ganadoras de nuestra región, ya que a través de sus talentos e innovadores proyectos, contribuyen a derribar barreras y entregan herramientas para alcanzar una vida independiente y ejercer el pleno derecho a la participación política. Con esta cuarta conferencia completamos el primer ciclo temático de Ciro Project, lo que partió como un sueño en el año 2019, hoy ya es una realidad. Mediante esta alianza y a través de un arduo trabajo colaborativo, hemos cumplido con el desafío de expandir la misión de Ciro Project en América Latina y el mundo hispanoparlante lo que ha logrado dar la visibilidad de este proyecto global en nuestra región. Juntos, hemos logrado derrifar las fronteras geográficas e idiomáticas y comunicar este trabajo colaborativo, constante y organizado que hemos entregado las organizaciones de la sociedad civil de Iberoamérica que día a día promueven la inclusión integral de las personas con discapacidad. Cada uno de los que hoy han sido parte de este encuentro, tanto de manera presencial como virtual, es una pieza clave con, la, con lo que fortalecemos el ecosistema de la inclusión y ampliando la reflexión acerca del valor de la diversidad. Ayer, en nuestra ceremonia de apertura, nuevamente firmamos el acuerdo de trabajo colaborativo junto a Ciro Project en esta misma sala, lo que nos llena de muchísimo orgullo. Hoy cerramos una etapa y abrimos la siguiente, pues a partir de mayo se abre la convocatoria al ciclo de educación de CIRO Project. Los invitamos a informarse a través de nuestros canales digitales y a presentar sus proyectos. Con esto me despido. Y les dejo cordialmente invitados a la ceremonia de premación, la cual se realizará de manera presencial y por transmisión YouTube a las 6 de la tarde, hora de Viena, y a las 2 de la tarde, hora de Chile y Argentina. También quiero agradecer a todo el equipo de Chile que actualmente nos está viendo, que sin ellos no hubiera sido posible presentarnos hoy día aquí y estar con ustedes. Muchísimas gracias.